El herido es Willy Martínez Santos, que reside en la calle Ingeniero Guzmán Abreu, en el sector Santa Ana, de San Francisco de Macorís. Él mismo recibió cuatro impactos de bala en ambas piernas, supuestamente por parte del nombrado Fausto Noel Castillo, alias Noel Elvico, el momento en que ambos se encontraban y queriendo bebidas alcohólicas. No, estábamos un cumpleaños y él estaba como con otro y no es visto no ¿sí? estaba no bebiendo todo y no sé cómo fue y agarré empezó a, a tirar el tiro me dio un tiro primero cuando me dio este yo me rebalé iba a buscar un cole y él, cuando iba a buscar el cole me dio otro me dio otro cuatro los... otro. necesito la ceniza no, no, con, tú sabes, yo no he tenido. Había tenido vaina, pero no era conmigo, no. Conmigo nunca había tenido problemas, que estábamos juntos. Y no tenía problemas conmigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por ¿Qué le exige no queda justicia, dime tú, porque ese delincuentado anda dando tirón donde quiera, le me dio a mí, le ha dado a pila a sí mismo. Y la policía no ha dicho nada. No. O Sabe que le dio a vertico y conmemoro, le ha hecho de todo y anda ahí mismo como si nadie, nadie le ha hecho nada. NTN Aris Mende la Antigua.